Te doy la bienvenida a este programa donde vamos a tener una súper invitada para el tema No eres tú, soy yo, frase común en las parejas, que es la mismísima Rocío Vázquez, que es mi pareja, como es la primera vez que tengo una invitada en vivo, pues <risa> bienvenida, bienvenida mi queridísima, mi amada ah, Rocío, es un placer estar aquí contigo el día de hoy. Un placer igual, bueno, vamos a quitarnos a qué cámara a ver. Hacia la, mía, hacia la mía, gracias. Las... Pues sí, un placer, un placer y estar aquí dos. contigo porque me parece que es un tema relevante a lo largo de nuestra vida, ¿no? El cómo encontramos una pareja, el cómo nos relacionamos y pues vamos aprendiendo cómo nos caemos en la vida, ¿no? Como nos salen bien o no nos salen tan bien las cosas y creo que el arte de esta vida pues es ir aprendiendo y yo, eh, digo, llevo un camino bastante largo aprendiendo... Eh, tratando de que mi vida sea mejor cada día, ¿no? Eh, entrenándome en cursos, en talleres, etc. Y igualmente, pues, llegué a conocer la semiología gracias a Ricardo. Y, bueno, pues, hemos seguido encontrando un camino muy bonito. bonito para acá, para que se, se un camino que salga Un camino muy bonito en este crecimiento de las relaciones de pareja. Así es, qué bonito, pues, es, es un gusto, es un placer tenerte aquí, de todas las invitadas. Eres mi favorita, invitado, <risas> obviamente eres mi favorita, para hablar de ese tema tan importante y tan tan complejo. O sea, si el amor es, es, es un tema tan, tan, tan, pero tan complejo, pero tan importante en nuestra vida. Y tenemos hijos, si de algún tema tenemos malentendidos, pues ha de ser de, de este tema del amor. Y queremos abordar algunos de estos malentendidos, algunos de estos paradojas y desde nuestra propia experiencia ya que pues ese es lo, lo más valioso de lo más valioso que podemos aportar nosotros y además de los estudios extensos que hemos hecho cada uno por nuestro lado a, a, al respecto de este tipo de, de este tipo de temas eh, entonces pues bienvenida bienvenida aquí Gracias. y Gracias. yo le quiero empezar por compartirles que esta ha sido la mejor relación que he tenido en mi vida y, he, y yo he sido mi mejor versión de mí mismo en esta relación, y eso es lo que ha permitido tener esta, esta buena relación, esta extraordinaria relación para mí. Y, y ha sido un proceso de aprendizaje bien importante, donde he aprendido a lo largo de los años que, que, que no eres tú, que soy yo. Sí, esto me pareció fantástico haber encontrado este título, no de, de tal cual, no eres tú, soy yo, porque lo escuchamos en todos lados, nos parece muy chistoso. ...hasta que nos damos cuenta que le vamos echando la culpa de la vida al otro, ¿no? Y hablemos de pareja, de papás, de amigos, etc. Y creo que el arte de, de crecer en esta vida o, o lo que yo he ido aprendiendo es que justo reconocerte primero... ...o sea, qué está pasando contigo, ¿Qué, en qué proceso estás para, para crecer definitivamente... ...y que el otro es solo un pretexto ¿no? y un acompañante en este camino... Y bueno, pues gracias por ser mi acompañante en este camino. <risa> y bueno, les queremos compartir grandes cosas que hemos encontrado al respecto. Y algo bien bonito que, que nos permite valorar mucho esta relación a los dos es que pues ya a nuestras edades, a los cuarenta y picos de nuestras edades, pues ya traemos, un, traemos una historia. Tú no, tú como 25, ¿verdad? Ajá, claro. Ya tenemos toda una historia de vida y ya tenemos una historia de relaciones que eh, a veces las podemos entender como relaciones fallidas bajo el entendido de que si no duran toda la vida, pues entonces son relaciones fallidas. Pero yo agradezco cada una de las relaciones anteriores que he tenido, cada una de ellas han sido magníficas, me han dado en el momento lo que yo necesitaba aprender. Y el día, y el día de hoy pues me toca aprender ahora de una forma muy diferente, de un estilo muy diferente, porque a lo largo de este tiempo yo lo que, eh, lo que he sentido es como, ay, oh, yo quiero una relación eh, lo que me ha gustado mucho en las relaciones es el que yo estaba buscando allá afuera algo que no encontraba estaba buscando una relación sin conflictos estaba buscando una relación más amorosa una relación con una mayor comunicación pero no podía yo crearla porque yo no estaba en ese lugar, porque yo no estaba en el lugar de no estar proyectando mis propios conflictos sobre la otra persona, de no tener una buena comunicación conmigo mismo, y entonces caía en, en muchos errores, ¿no? Incluyendo eh, tal vez el error fundamental en el que caía una y otra en las relaciones, es de, de, de caer en la, en la situación de eh, acéptame, quiéreme, ámame, ¿Y qué tengo que hacer para eso? Tú dime, lo que sea que yo tenga que hacer, yo lo hago. Pero quiéreme, ámame, quédate, no te vayas. Y eso pues generaba una serie de, de relaciones eh, donde yo me, me sentía mal porque no me sentía a gusto sacrificándome a mí mismo en pos de la relación. no Bajo esta idea ingenua ¿no? e inconsciente de que si yo lograba hacer lo que la otra persona esperaba de mí, entonces pues iba yo a tener una buena relación. Y, y poco a poco, pues me fui dando cuenta de ese error a lo largo de las relaciones y decir, no, o sea, yo soy como soy y yo ofrezco lo que ofrezco y yo tengo derecho a equivocarme y yo tengo eh, derecho a marcar límites. Y esa ha sido una práctica bien importante y bien útil para que, culminando en esta relación, eh pues no me he aprendido a no ponerme de tapete y he aprendido a desear yo quiero una relación amorosa tranquila con mucha comunicación y que a lo largo de este año y medio que llevamos juntos ha sido ha sido así ha sido así una relación muy tranquila muy amorosa con mucha confianza con mucho respeto y, y donde nos hemos ido compenetrando bien bonito y hablando las cosas sin yo, desde mi, desde mi lado, sin sacrificarme, sino eh, eh, marcando el diciendo, ya sé que esto es bien importante para mí, lo podemos hacer, lo podemos hacer de esta o de otra forma y abriendo al diálogo, de una manera no complaciente, pasiva, sino de una manera asertiva, tampoco agresiva, sino de una manera asertiva. Y entonces, todo ese, todos esos aprendizajes de, de décadas, ahora sí de dos décadas y media, ¿eh? Eh, pues han culminado en este momento ¿no? Y, y, y ha sido esta historia, un punto fundamental en mi vida fue cuando dije, yo no quiero relaciones conflictivas o sea, no me importa, no quiero relaciones conflictivas, quiero relaciones comprensivas y empáticas y ese fue un parteaguas hace unos años en mi vida, donde terminé una relación conflictiva y dije mi aprendizaje número uno de estas relaciones es que no quiero relaciones conflictivas y es que estamos acostumbrados al drama, ¿no? o sea tenemos mucha historia de drama y de melodrama y creo que es parte de lo que queremos justo eh, compartir el día de hoy. Eh, yo una vez leí algo que me pareció, que, que, que también fue un parte de Aguas y por eso te interrumpo, que fue las relaciones de pareja son la universidad de la vida. Y claro, es una universidad para aprender como toda la vida, pero ¿cómo quiero vivirlo? ¿No? O sea, quiero vivirlo en el drama, en el melodrama en que todo es conflicto, en el que soy reactiva a las cosas, o no. Y creo que a partir de esa elección, justo empecé este camino de encontrar, primero en mí, lo que me estaba generando eso, y qué tenía yo adentro para ser así, y qué no quería, y qué tenía que dejar de ser para lograr una buena relación. Oye, pero pues no, no te he presentado oficialmente, más allá de, de, de, de que eres mi pareja en esta etapa de vida. Eh, Rocío es actriz desde hace muchos años, actriz profesional, es comunicóloga, eh, es eh, productora y es directora de casting, y, y a, pero además lo más importante para mí de su currículum es que tiene una trayectoria espiritual bien importante, una trayectoria de un trabajo interno donde se ha conocido a sí misma, donde sabe lo que quiere y donde ha dado este paso fundamental de madurez, que es Indispensable por una relación madura entre adultos es asumir su adultez, asumir su responsabilidad y ser una persona independiente emocionalmente. Que ahorita vamos a ver que es de las paradojas de las relaciones: como el ser independiente emocionalmente y el poder estar bien y, y darme a mí lo que yo necesito, pues es una, un prerequisito para poder eh, dar lo mejor de ti en una en una pareja, ¿no? Y, y algo que yo le admiro enormemente a Rocío es su capacidad de, de trabajar sus propias emociones. Muchas veces vamos por la vida y eso es lo que, lo que yo vivía y que me mantenía en ese patrón de complacencia es este... la pareja que te dice no estoy bien yo, es tu culpa. Hazme estar bien. Y... y a, quítame este enojo, quítame esta inseguridad, quítame esta molestia, quít y, y eso, pues claro, no eran esas las palabras, pero eso era en el fondo. Y entonces encontrar a una persona que dice estoy enojada, pero yo lidio con mi enojo y voy a procesarlo y voy asertivamente a decir lo que me enoja, cómo y hacer peticiones, negociaciones y lo que sea. Eso es lo que me enamoró de ella, en primer lugar. Entonces cuéntanos un poquito tú de quién eres. Bueno, sí, definitivamente eh... No nada más eh, me gustaba el drama en la vida, sino que me gusta el drama en la ficción, me encanta, y por eso me convertí en actriz. Un poco de entender, creo que parte de mi camino de ser actriz, y creo que es algo que he tenido toda la vida, es entender al ser humano, entender al otro. ¿no? Y yo, a diferencia de eh, elegir una carrera como psicología o algo así, pues la vida me llevó a la actuación, y lo he disfrutado increíblemente, los procesos ¿no? de estudio eh, en Casa Azul fue pues, una etapa súper feliz de mi vida, y claro, o sea, todo era para entender al otro, para entender a estos seres humanos que eran diferentes a mí y que, y que, pues... Muy diferentes. Claro, porque todos somos muy diferentes, ¿no? Y entonces, y queremos que, que el otro sea como nosotros y que reaccione como nosotros y que tenga la misma historia de vida. Y pues eso es imposible. Y, y nada, ¿no? Y bueno, la vida me ha llevado de una cosa a otra, justo en el, en, en el buscar entender al otro. Y algo muy importante en mi camino, eh, bueno, pues empecé a leer mucho eh, libros de superación, etcétera, cursos y más. Y algo que, que sí que sí fue un parte de en mi vida fue un curso de milagros, un libro inspirado que encontré y un grupo de estudio que encontré y que en el que estuve, híjole, hace ya 13 años, justo hoy me estaba acordando, desde el 2009, me clavé muchísimo en el estudio de ese libro, en el desarrollo, en la práctica, etcétera pero sobre todo en los fundamentos que lo más importante en esta vida es el amor, ¿no? Que solo hay amor o miedo y, y, y parte justo de las enseñanzas de este libro es, pues, ¿qué eliges ahora, no? ¿Qué eliges vivir en miedo o vivir en amor? Y, y, y a partir de ese, de ese momento, es algo que intuitivamente sabía y, y decía, ¿no? Y que buscaba era cómo vivir de una forma diferente, ¿no? O sea, sí, está padrísimo el drama, sí es la historia de la vida, es la historia de la humanidad, pero pues también lo puedes elegir, ¿no? Lo puedes elegir en ficción, y lo puedes elegir en tu vida también, o no. Volver a elegir y elegir vivir también con menos sufrimiento, con menos drama, ¿no? Con menos historias de, de competitividad, ¿no? De, de guerras de poder, porque a veces es como el, el simple hecho de decir... Es que yo tengo la razón, ¿no? Hoy estoy enojada y porque estoy enojada me desquito con mi pareja, que es el otro que está enfrente de ti, porque no me salió algo bien en el trabajo o este o porque hoy me siento incómoda conmigo, con mi cuerpo o porque simplemente los astros están mal, ¿no? Y el mercurio me... retrógrado para variar. Ajá, y entonces estoy triste y entonces ahora tú hazme feliz, ¿no? Y, y no, justamente aprender a ser responsables de uno mismo nos hace una gran diferencia y, y poder controlar pues este caballo desbocado, ¿no? Que, que, que es nuestra mente y decirle, pues tranquilo, o sea, aquí el que manda no eres tú, ¿no? Es mi espíritu, yo soy algo más que mi mente, que mi cuerpo y, y luego pues también algo bien importante es pues, ¿para qué quiero tener una pareja, ¿no? Eh, vamos por la vida tomando decisiones sin saber profundamente por qué las tomamos o para qué las queremos tomar, y bueno, en este camino justo es lo que les queremos compartir <risa> pues sí. eso soy yo eso soy yo. Nos menciona que hay un poco de eco tal vez si conectas tus audífonos no te los pones, nada más los conectas, okay. ya no se va a escuchar porque creo que no se le puede bajar más el volumen a vez, de nada. Sí. sí, sí amor. yo me acuerdo que hay una, hay una frase de Cartole que, que me encanta, que dice las relaciones no son para hacerte feliz las relaciones son para hacerte crecer. Y creo que esto es fundamental porque probablemente el malentendido número uno que tenemos en el tema de las parejas, todas las personas, es que nos enseñan a que, a que las parejas nos, nos van a hacer felices. Y que cuando tú buscas... Y que... Y, y los cuentos de Disney y Hollywood y todo lo demás es que cuando encuentres a aquella pareja que realmente es la correcta y que es tu media naranja, te va a completar, entonces ya lo hiciste. Claro, vas a tener que luchar contra los amigos eh, eh, que lo van a querer llevar a las tentaciones y, y, y aquellas mujeres que, que van a querer arrebatártelo, pero cuando logres eh, conseguir el amor y comprometerse y casarse serán felices para siempre y, y entonces nacimos, crecemos con la historia de que la pareja está para hacernos felices y aunque cuando lo decimos en voz alta, aunque cuando lo hacemos consciente, en realidad eh, nos damos cuenta que <coughs> no puede ser así en el fondo traemos esa expectativa de estas grandes eh, de, de, de que me hagan feliz, de que me hagan felices. Entonces, por eso les queremos presentar tres aspectos y tres paradojas importantes. ¿De por de... qué no eres tú, soy yo? <risa> ok, la primera. Así es, con, <risa> este, con este tema, no eres tú, soy yo. Lo que eres es lo que das. ¿Cuántas veces vamos por la vida y diciendo, no, es que yo quiero, yo quiero una relación yo quiero que me comprendan yo quiero que me respeten yo quiero que me quieran y tú y lo vemos en terapia y en las sesiones y en los grupos digo oye pero tú tú quién eres tú eres una persona muy agresiva tú eres una persona que le faltas al respeto a tu pareja tú eres una persona que no habla sino gritas y tú lo que quieres es que te comprendan y que te entiendan no entonces eh, pues ahora sí lo que eres es lo que das la materia prima de la pareja eres tú, eres tú. Y vemos demasiado a la pareja esperando que la pareja me dé aquello que yo no tengo o que yo necesito, pero no realmente me, me veo hacia mí para decir, no eres tú quien me va a, a solucionar la vida, no eres, no eres tú, sino soy yo. No eres tú el problema en la pareja, sino soy yo en ese sentido, ¿no? Sí, la otra es que es voltearnos a ver, ¿no? O sea, eh, dejar de ver estas proyecciones que estamos haciendo constantemente en los otros y ver qué me está pasando. Y, y creo que a mí lo primero que me viene a la mente hablando de esto es, eh, ¿quién está haciendo el drama, no? Y, si tu, y a ti te gusta porque estás acostumbrado, porque a veces ni siquiera es que elijamos, ¿no? Si no es una historia con la que crecimos, es la historia que vimos en nuestras familias o que vimos en los vecinos o que vimos en los tíos etcétera y creemos que así tiene que ser y entonces ah bueno pues si es lo normal tener una relación en la que te peleas cada fin de semana encuentras a alguien así no porque es lo que en lo que tú crees en lo que crees que así tiene que ser y entonces claro pues la otra persona con la misma historia pues es la persona que también cree que cada fin de semana hay que pelearse para porque las reconciliaciones son bien bonitas y entonces, pues ahí está, ¿no? Aparece. No, porque en, eso es el amor, marcia. el amor es oh, claro, el conflicto, claro. ¿no? Un teórico Robert Sternberg habla de, la, de del amor como una historia, y de que cada quien aprende lo que es la historia, eh, lo que es el amor como una historia, en lo que viste el papá. Entonces, si lo que viste es indiferencia, eso es lo que crees que es el amor. Si lo que viste es conflicto, eso es lo que crees que, que es el amor. Si lo que viste son eh, dos personas exigiéndose, o eso es lo que crees que es el amor y, sí, aquí, y aquí podemos invitar me gustaría invitarte a ti a hacer esa reflexión ¿tú qué viste en tu casa? con tus padres con tus tíos, con tus abuelos ¿qué viste que era el amor? Claro. y como adultos es bien importante o sea decir, sí vi eso, pero ¿yo qué quiero? ¿No? para eso soy adulto y para eso ahora estoy contando yo la historia de mi vida en cada momento, en cada decisión y en cada día y justamente, ¿no? si yo lo que quiero es una relación en donde hay una relación de respeto, ¿no? Que mi pareja me respete, me admire, me aprecie, eh, ponga límites, ¿no? A cuando a cuando hay algo que no me parece o que no le parece, pues lo empiezo a hacer en mí mismo, ¿no? ¿Cómo me respeto para mí y ante los otros? ¿Cómo pongo límites? ¿Cómo me admiro yo? ¿Cómo, cómo logro esta parte de reconocimiento? ¿No? A veces es algo que creo que nos falta y que, que nos cuesta trabajo irnos reconociendo como seres humanos nuestros logros grandes, chiquitos, hoy me porté bien, hoy comí bien, ¿no? hoy me levanté más temprano para hacer ciertas cosas, eh, y, y, es, y es, es algo de las siete fuentes ¿no? que, que habla la semiología, y, y creo que primero lo, tiene que hacer, o sea, lo tienes que hacer contigo, y si ya lo tienes, pues reconocértelo, que es un camino que yo hice, ¿no? Que, que sí, sí sabía, o sea, sí me di cuenta que ya lo tenía, pero que no me lo reconocía. Y luego, pues, por, por ende, vas a encontrar a alguien que ya te, que, que, que pueda compartir contigo eso. ¿no? no que te lo dé, sino que lo pueda compartir. Sí, sí, ¿no? sí. Sí, y es muy fuerte cómo vamos tendiendo a repetir las historias. Yo me acuerdo mucho un momento en terapia donde me di cuenta que yo estaba yendo detrás de mí, la mamá de mi hijo, entonces esposa, cuando, cuando nos enojaba, ella se enojaba y, y se iba, se salía del cuarto. Y yo iba detrás de ella a apaciguarla. Y recuerdo el momento en, de, en terapia donde recordé que mi papá hacía eso, que de repente uh -huh. algo sucedía y mi mamá se enojaba y se iba, y mi papá iba atrás de ella este, para para ver que, este, pues, pues como para apaciguarla, ¿no? De cierta forma, dije, wow estoy repitiendo ese mismo, ese mismo patrón. Dije, ¿qué, ¿qué estoy buscando allá afuera en ella que no me estoy dando yo? Y me di cuenta que estaba llenándome de ansiedad y que, y que yo iba allá afuera para... Ahí se cae. Sí, a veces sí. pasa. Iba yo allá afuera para buscar que me calmara la ansiedad la otra persona, que me perdonara... Y, que, eh, y eso, pues, no, no, no funcionaba, porque en realidad estaba en, el, en, el juego de, en un juego complicado de, de, de, de, de culpa y de poder, etcétera, etcétera. Entonces, por eso este principio, no eres tú, soy yo, lo que eres es, es lo que das. Entonces, si eres una persona ansiosa que está buscando el, el reconocimiento y la complacencia de la otra persona, pues, eso, eso es lo que tú aportas en la relación. ...que eso implica un conflicto... ...y entonces lo que tú estás aportando... pues ...es ese, ese conflicto... ...el ambiente en que tú... ...construyes tu bienestar... ...y eres una persona... ...que va solucionando tus conflictos internos... tus conflictos con las demás personas... Pues, ...entonces eso es lo que tú vas a aportar en la relación... ...y yo te pregunto ahora... ...coméntanos... ...¿qué es lo que tú aportas en la relación? ...¿qué es lo que tú estás... ...si tienes una relación... ...¿qué es lo que tú eres... qué estás aportando en la relación. ¿Quién que Sí, perdón. Yo, yo quiero, perdón, eh, quiero, quiero sacar a tema una frase súper bonita que encontré justo en el curso de Milagros y que más de una vez lo he dicho platicando pues, con otros seres humanos y que, y que se ve cómo resuena, ¿no? Que es, las relaciones son fuente de felicidad, no de sufrimiento. Y, y qué fuerte, ¿no? Porque a veces... Esa, esa fuente de felicidad dura, pues mientras se conquistan, mientras, ¿no? tura, mientras tura. se conocen durante los tres primeros meses, ¿no? que es como la parte más potente de la atracción, y luego ya, ¿no? y se vuelven estos conflictos de divorcio, de peleas eternas, de drama, de reconciliación, etc. Y no, pues es una. O sea, queremos compartirle que, que, que, compartirles que, que tienes la posibilidad de, de elegir de nuevo, ¿no? de volver a de cambiar, de transformar esta visión que tienes y de la posibilidad de que justo estas relaciones sean fuente de felicidad. Exacto, exacto. Y porque, porque pueden serlo. Pero eh, decimos en semiología, ¿no? Pensamos que íbamos a llegar al a, a amor, a, a la felicidad a través del amor, que íbamos a encontrar el amor y entonces eso nos iba a llevar a la felicidad. Pero es al revés. Tenemos que llegar a la felicidad para poder entonces encontrar el amor y descubrir el amor. Porque entonces, en la en que tú estás mejor, bueno, y es en grados todo el tiempo, pero en la en que tú estás mejor contigo mismo y te sientes bien, en esa medida, lo que eres es lo que das. Y lo que tú estás dando en ese momento, eh, pues es este bienestar, es esa tranquilidad, es esta empatía, es esta comprensión, es esta paciencia. Uh -huh. Y eso es lo que te permite, pues, reconstruir esta, esta felicidad que sí es posible en las, en las relaciones Entonces este es, este es nuestro primer punto De no eres tú, soy yo Lo que eres, es lo que das Si eres una persona conflictiva Pues eso es lo que tú vas a aportar En la relación y vas a aportar tus conflictos sí, Sé honesto contigo sí. mismo ¿Qué sí, es lo que estás vas, aportando? Ya con las trampas, porque eso se ve muchísimo No es, no, no, yo soy cero conflictiva Yo soy cero dramática Y el otro que tienes ahí enfrente, sí lo es ¿Por qué? ¿No? O sea, no es casualidad, la vida sí te pone a tus mejores maestros enfrente, ¿no? ¿Por qué lo es? Pues porque es tu espejo y porque algo te está diciendo la vida que tienes que resolver ahí. Sí. ¿No? Uh -huh. Y entonces nuestro segundo punto de no eres tú soy yo es eh, lo que decíamos de este malentendido de que pensamos que el otro nos va a hacer feliz. Entonces, no eres tú quien me tienes que hacer feliz, no eres tú quien me tienes que dar seguridad, no eres tú quien me tiene que dar respeto, soy yo quien me lo tengo que dar, en primer lugar. Soy yo quien tengo que construir esa felicidad, soy yo quien tiene que construir ese, ese y darme ese respeto. Hablamos, eh, se me ocurrió un ejemplo muy claro que, sí, lo escucho, y, y, y, y gente que dice, es que mi pareja no me respeta, llega todos los días y me golpea. Y entonces es como, no, no, no, bueno, o si, si tu pareja no te respeta, pero tú no te estás respetando. O sea, si tú estás en una relación donde te agrede, no, no que te imaginas porque te dice cosas, en el ejemplo más claro, donde literalmente, físicamente, cuando una persona sí te lastima, pues una persona te lastima cuando te pega. ¿no? Y físicamente, te dejo un moretor, me lastimaste. Si estás con una persona que claramente te lastima, pues entonces, quien no está quien está faltándose el respeto eres tú porque una acción de respeto absoluto es, yo no voy a estar con una persona que me hace eso, digo, la primera vez, ok, pasa pero la segunda vez, ¿no? Como, como hay un dicho que dicen los gringos fool me once, shame on you fool me twice shame on me me engañas una vez qué pena te debería dar, me engañas dos veces, qué pena me debería de dar a mí porque entonces ya hay, ya hay un antecedente. Entonces, no eres tú, soy yo. Es, no eres tú quien me tienes que hacer feliz, sino soy yo quien me tengo que hacer feliz. Quien tiene que generar su bienestar, su tranquilidad, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, que hay momentos donde eh, vivimos juntos y, y, y hay circunstancias que suceden y acciones, etcétera, etcétera. Y de repente ella está de malas y, y me gruñe. Y, y, y yo me siento, me lanzo una mordida, sí. y, y yo me siento y digo, ay, pero por antes yo decía, ay, pero por qué yo tan lindo, yo tan bueno, yo no me merezco que me traten así, no, pero ahí estaba, y en cambio el día de hoy es como, oye, quiero tranquilidad, pues me la doy yo, ¿ya tiene derecho a estar de malas? A ver, ¿no era yo quien estaba de malas el día de ayer? ¿No era yo quien estaba gruñendo y lanzando mordidas el día de ayer? Sí, sí, claro, no, la verdad tenemos un muy buen autocontrol y muy buen manejo para que para para que sea algo como muy suavecito, pero, pero esa comprensión de decir, oye, pero ella no es la encargada de hacerme sentir bien todos los días, yo soy el encargado de hacerme sentir bien todos los días, y si ella está de malas, mejor al revés, yo quiero estar bien para poder decirle, puedo hacer algo por ti. Claro, y esto es bien importante que de pronto en la cultura, ¿no? Nos enseñan como de, ay, es que para que yo sea feliz, tú me tienes que traer flores, ¿no? Y, y eso es como desde lo más básico, que es algo externo y son detalles. Eh, justo tenía una amiga, este, salió como hace ratito el comentario de, de, de, tenía una amiga que me decía, es que nunca me regalaban flores. Y le dije, pues regálatelas. O sea, tú ve y cómprate flores, ¿no? Y... y y el otro lo va a hacer por consecuencia, no es que tú le digas, oye, es que me tienes que traer flores. No, es que si tú crees que te lo mereces, la vida te lo va a traer. Y la persona que está ahí, pues lo va a hacer como, como inconscientemente. Me para <risa> acá si está <risa> en la cámara. Lo mismo a apapachos, ¿no? Lo mismo este reconocimiento, o sea, lo mismo qué te hace feliz en la vida, ¿no? Eh, tenemos nosotros un proceso bien bonito de hacer lo que nos apasiona en la vida, y poder disfrutar nuestras profesiones porque lo decidimos así, no porque fuera fácil, sino porque nos aferramos y buscamos los medios para ir, ir y seguir haciendo lo que nos apasiona en la vida, y eso es increíble, o sea, estar con alguien que, que se llena a sí mismo, que ya tiene en la vida algo que lo llena, y que tú lo estás compartiendo, no no estás llenando llegando a llenar su vida, o que el otro está llegando a llenar tu vida, porque el día que se va es eh, así el vacío existencial, y la vida no vale nada, y todas estas canciones... ¿no? rancheras y escuchamos todo el tiempo, que para, para escuchar un ratito, pues está bien, pero hasta ahí, ¿no? Eh, entonces, eh, pues sí, no es el otro, no es el otro el que te tiene que llenar, no es el otro el que te tiene que valorar, es, eres tú primero, sintiéndolo, viviendo de esa forma, siendo feliz con lo que eres, con lo que tienes, con lo que no eres y con lo que no tienes, y disfrutando el momento que estás viviendo porque, porque va a pasar y porque no tienes otro igual, ¿no? Y entonces coincidir con alguien, ¿no? Que, que, que tiene igual, o sea, ese, ese proceso. Y entonces elegir quedarte ahí para, para compartir esta felicidad, compartir estos momentos, ¿no? Pasársela divertido, salir corriendo cuando está gruñendo. ¿no? <risa> y decir ahorita regreso, voy por los cigarros. cigarros? <risa> y este, no, y estar bien, o sea, y justo que estos procesos en los que, que son complicados, porque los tenemos todos diario en la vida y tenemos altas y bajas todos porque hay muchos elementos externos que sean, pues, muy cho muy, muy llevaderos, ¿no? Sí, enormemente llevaderos, la verdad, contigo son muy llevaderos, <risa> te agradezco enormemente, <risa> me doy cuenta cuando estás de malas, y bueno, pues, ya me doy cuenta que estás de malas, pero pues no vas por ahí buscando culpables, sino tú lo asumes, lo, lo trabajas, y, y ya, y eventualmente, pues, te pones de buenas, y te pones buenas muy rápido y yo procuro hacer lo mismo, ¿no? Yo, de nuevo, cuando estoy de malas, es como, de repente me empieza a molestar todo lo que hace, ¿no? Sí, sí, y, ¡ay, ya hizo esto! ¡Ay, ya dejó esto tirado por allá! ¡Ay, ya dejó la mascarilla por allá! ¡Ay, ya dejó esto por allá! Y yo, ¡ay, pero qué insoportable amanecí el día de hoy! A ver, tranquilo, tranquilo. tranquilo Exacto, y entonces ¿verdad? no es el otro, eres tú. Exacto. ¿No? No es el otro, soy yo el que estoy intolerante en este momento, soy yo quien no me gusta algo de lo que está sucediendo y soy yo quien... La dejo de ver a ella y me veo a mí, como tú decías hace rato, ¿no? Y digo, a ver, ¿qué está pasando dentro de mí? Uh -huh, en términos uh -huh. técnicos es muy bonito, en semiología de la Vida Cotidiana, lo, lo, lo estudiamos, semiología que es el modelo educativo, que nos enseña aquello que debíamos de haber aprendido en la escuela, como sobre las parejas. Y en el curso 2 de Huella de Abandono, donde vemos que todos traemos este vacío existencial desde la infancia, este deseo, esta necesidad de amor, de reconocimiento, de respeto, de comprensión. Y cuando éramos niños, pues lo recibíamos de los padres cuando nos lo podían dar, de los hermanos, de quien sea. Y, pero el paso en convertirnos en adultos quiere decir que ya no estoy esperando que los demás me den aquello que yo necesito. Es muy claro en el tema del, del, del apoyo económico, del tema económico, donde pues ya no estoy esperando que mis papás me mantengan, ¿no? Eh, a, a partir de cierta edad, y ya no estoy esperando eso, ¿no? pero ahora yo me mantengo. Y lo mismo sucede con el amor, ya no estoy esperando, en la mía en que maduro más, ya no estoy esperando que el otro me esté dando amor, y entonces estoy en, en, en la relación diciendo, dame amor, dame amor, oye, hoy no me has dado amor, dame amor, dame amor, dame amor, sino diciendo, a ver, a ver, a ver, yo me genero este amor, yo creo este amor, y entonces ya estoy bien. Y como dice mi querido doctor Alfonso Risotto, Dice, ¿quieres más amor en tu vida? Ponle más amor a tu vida. Tú crea este amor, tú generas este amor y entonces lo puedes compartir. Entonces, cuando hablamos de no eres tú, soy yo, quien me tiene que hacer sentir bien, feliz, llamado, soy yo, es quien tengo que darme las siete fuentes del amor incondicional, soy yo. Uh -huh. Quien necesita darme mi reconocimiento como siento hace soy yo. Y echarme porras. Quien tiene que darme comprensión, conocimiento, inspiración, placer, afecto soy yo quien me tengo que dar esas cosas, y el ambiente que me las doy yo ya no ando ahí mendigando o exigiéndole o amenazando al otro, pero pues ¿qué te pasa? oye, ahora no me has dicho nada bonito el día de claro, hoy. Y, si, y si te lo da qué increíble, o sea, es un extra de la vida, ¿no? o sea, si ay, te traje un chocolatito porque a ver si te quita el mal humor ya, eso, eso es un extra ¿no? eso este, pues sí, es un extra de parte del otro, buena onda, y qué padre y es un plus, pero no necesitas de eso. hoy hay una pregunta bien bonita que ya se nos fue. No sé cómo tú puedes ver aquí. Este, Ajá, ay, lo pero dejé. ¿qué pasa cuando no quiere aceptar su momento de mal genio, irritabilidad? ¿Corremos todos? Pues ese, o sea, es que el que yo quería comentarlo porque creo que eh, justo ahí está, ¿no? Pues es su momento de genio y de irritabilidad. Tú... ¿cómo te cierras a ese proceso? O sea, ¿quieres entrarle a ese juego? ¿Estás en eso? Entonces le entras, lo confrontas, te peleas, ¿no? O sea, si, si él está sacando el puño de box, tú sacas el tuyo también, o te haces a un lado, ¿no? Lo dejas pasar. Que es algo que, fíjate, esto de dejar pasar es algo que estamos aprendiendo ahorita o que se está escuchando mucho todo el tiempo hablando de la meditación, ¿no? Siéntate y deja pasar tus, tus, tus pensamientos. Pero eso hay que llevarlo a la vida diaria. Y si el otro está irritable, pues tú lo dejas pasar. O sea, aunque esté sentado al lado, ¿no? Lo dejas pasar porque no es tuyo. Como tu propia irritabilidad también, ¿no? Como un pensamiento irritable, pues lo dejas pasar y no le des, uh -huh. no le des importancia, ¿no? ¿Para qué quieres que el otro acepte su irritabilidad? ¿O lo no, claro, o lo dejas en su proceso, ¿no? Pero no te involucras, o sea... No es un proceso no de dos, no te enganchas, exacto, y no es un proceso de dos, y entonces no hay un conflicto, porque para el que hay un conflicto se necesitan dos. Exacto, ¿no? ¿no? Es, digamos, cuando el otro está enojado, ese es su problema. Si yo me engancho y entonces me siento inquieto, incómodo, porque el otro está enojado conmigo, entonces ese ya es mi problema. Entonces ¿Sí? me olvido de él, me olvido de él un momento, y entonces regreso a mí y digo, a ver, yo que estoy... A mí me pasaba mucho, una de las cosas que más me afectan en la pareja... ...es que el otro se enoje conmigo... ...el otro que no se enoje conmigo... ...¿por qué? porque me surge la culpa... ...y entonces antes yo iba... Ay, ...pero es que no te enojes... ...entonces ¿qué hago para que no te enojes? ...ya no lo vuelvo a hacer... ...pero yo por dentro sigo siendo el mismo... ...en cambio cuando es... ...a ver, la otra persona se enojó... Okay. ...¿cómo me siento yo? ...yo me siento culpable, yo me siento ansioso... Okay. ...eso me toca trabajarlo a mí... ...no al otro... ...entonces el enojo del otro se vuelve secundario y se vuelve primario mi proceso para yo estar bien, porque si yo no estoy bien, entonces no puedo aportarle al otro, lo que le voy a aportar es mi ansiedad y mi culpa, y entonces uno se enoja y el otro culpable, pues ese es la, la, el, el, el clásico, ¿no? ahí donde de, del conflicto, entonces resuelvo mi conflicto de la ansiedad, resuelvo mi conflicto de la culpa, y entonces si yo estoy bien y ya no estoy enganchado entonces sí Oye, mi amor, te noto molesta ahorita que me aventaste el zapato. <risa> ¿Tienes algo que quieras expresar o que claro, quieras decir? Claro, ¿no? eh, Y entonces, y dejándole su responsabilidad, ¿no? Uh -huh. A mí uh -huh. me gusta mucho esta frase de, entiendo que estés enojado. Enojado. No es mi intención que te enojes. Uh -huh. No te hice enojar. No lo aclaro necesariamente, ¿no? Pero no te hice enojar, tú, y te toca a ti lidiar con tu emoción pero puedo hacer algo para que estés más tranquilo ah okay. en vez de gritarme podrías decirme lo más bonito o incluso oye sabes qué este, noto que estás muy alterada muy alterado estás diciendo palabras agresivas mejor tranquilízate yo me estoy empezando a enganchar yo me tranquilizo por mi lado y al rato lo platicamos y al rato lo, lo, lo platicamos no y te invito a que lo hagas de una forma constructiva. Y, y que otra... hagas una solicitud, que hagas una solicitud en vez de un reclamo, por ejemplo. Ajá, y claro, y esta cosa que, que decía yo, como de, ¿no? corremos todos, vamos por los cigarros. No, pero también si el otro sigue enganchado con su enojo y todavía no está bajando, ¿no? Y todavía no hay una manera de, de estar ahí, ¿no? Pues, literal, te volteas y arreglas tus plantitas, ¿no? Y, y dejas que el otro, pues, justamente no no te echa a ti toda esa basura, como decimos ahora, ¿no? Eh, para que seas parte de eso, creo yo, o sea, no es cierto por los cigarros literal, sino, ¿no? Te, te das la vuelta, te puedes arreglar algo, este ahorita vengo, ¿no? Creo que creo que justo las herramientas que vamos teniendo como adultos eh, individuales, ¿no? Pues siempre van siendo cada vez más. Sí, las vamos practicando y las vamos claro, buscando y las claro. vamos construyendo, ¿no? Porque si sí hay el otro, le, el otro día le decía a una consultante, le decía, mira, es que hay dos tipos de parejas. Los que quieren construir una bonita, sana y madura relación de pareja y que eso implica trabajar en ellos mismos, sanarse, o sea, estar en este proceso de ser cada vez una persona más sana y más madura para aportar en la relación cada vez más salud y más madurez. Ese es un tipo de, de parejas. Y hay otro tipo de parejas que no quieren cambiar y que no quieren negociar y que no quieren dialogar entonces son dos tipos de parejas diferentes yo llego un día donde dije yo no quiero una pareja que no quiere construir conmigo una pareja cada vez más sana cada vez más madura cada vez más empática y más, cada vez más amorosa entonces estuve con parejas que no fueron así les di las gracias les di la bendición y dije no es lo que quiero no me voy a resignar, no me voy a resignar a eso. Y, y quiero aquí tomar una, una, un comentario y una pregunta que nos hacen en Facebook. Carmen, querida Carmen, un abrazo enorme. Muchas felicidades a los dos, les deseo lo mejor. Ricardo, ahora que se han encontrado y la vida los ha unido, ¿ustedes desearían vivir juntos toda la vida? Y es una pregunta muy buena y me gustaría, si me permites, contestarla primero yo y después tú no, ah. Entonces, sí, no, no, está bien claro, claro. <ríe> y que escucha eco, dicen por acá sí, pues sí, ya hemos hecho por reducir el eco lo más posible <ríe> luego lo seguimos probando. como es la primera vez que hacemos transmisión en vivo lo revisamos, y la grabación le podemos eh, editar para que no se escuche el eco esta es una pregunta bien importante y que, y que vale la pena desmenuzar un poquito, porque ¿qué es toda la vida? Uh -huh. Toda relación entre dos cuerpos termina tarde o temprano, tarde o temprano. Y puede terminar porque uno disuelve la relación, porque el otro disuelve la relación o porque un cuerpo deja de funcionar y, y se va. Y puede ser en un año o en 50 años, pero toda relación entre dos cuerpos termina. Y es bien importante ser muy eh, realistas en cuanto a eso. ¿no? Número uno. Número dos... Eh, ¿Quién soy yo y lo que quiero hoy? ¿Y quién es ella y quién lo que quiere ella? Eh, va cambiando con el tiempo. Tal vez en 20 años, ¿Quién soy yo y quién es ella? Ya no es lo que queremos. Uh -huh. Y hay que ser bien realistas al respecto. Uh -huh. Entonces, por eso, un día yo le pregunté, mi amor, ¿quieres ser mi pareja a esta etapa de mi vida? ¿Esta etapa de mi vida? Ojalá, de corazón, esta etapa dure... 50 años, ¿cuántos años tengo? 45 50 años, o sea, dure mucho, <risa> <risa> dure 50 años, ojalá, uh -huh, ojalá, uh -huh. pero tenemos claro los dos que lo que queremos es una buena relación, si en algún momento deja de ser una buena relación y le echamos ganas, por supuesto, yo, todos los días y usamos nuestras herramientas y hacemos lo que toca nuestra parte ...y deja de haber compatibilidad... ...dejamos de querer lo mismo... ...dejamos de tener la misma... ¿no? ...se acaba... Este, ...el amor lo construimos todos los días... ...pero ya no hay ciertas circunstancias... ...de compatibilidad en la relación... ...pues entonces... ...con todo mi amor... ...te deseo lo mejor... ...y me encantaría que fuéramos amigos para siempre... ...como alguna vez ya lo platicamos... Eh, eh, ...pero si sabemos la relación... ...porque creo que... ...lo que queremos es una buena relación... Claro. Fíjate que yo creo que si hay como algo muy poderoso, eh, yo siento que yo lo tuve en algún momento de mi vida, eh, en esta creencia de el amor es para toda la vida, ¿no? Por más que digamos que no, pues nos lo meten así hasta las venas con las películas de Disney, como bien lo decías, y es el que se casaron y vivieron para, eh, felices para siempre, ¿no? Y yo me acuerdo que en mi primera relación formal, donde viví con una persona, eh, cuando terminó esa relación, que además duró poco relativamente, eh, lo sufrí mucho y, y me costó mucho trabajo eh, reconocer que había en mí un deseo profundo de haber tenido una relación para toda la vida, ¿no? Y eso, y, y eso fue parte de mi proceso fuerte de haber resuelto esta parte, o sea, fue un duelo muy doloroso. Porque, primero porque no lo sabía, ¿no? Y porque yo decía, bueno, pues ya, es, estamos chavos, bye, next, ¿no? Pero en el fondo, sí, sí en, muy en el inconsciente tenía esa parte de, híjole, pues mis papás estuvieron juntos casi toda la vida, ¿no? De ambos. Y, y yo en ese momento de mi vida, pues eso pretendía, ¿no? Eh, no, ¿no? No tenía esta ilusión de la boda, etcétera, pero con esta persona que hice una relación eh, de pareja, pues, formal, sí, sí tenía un profundo deseo ahí, ¿no? Y luego, eh, digo, conforme pasó el tiempo, en algún momento eh, leí algo bien importante que me pareció fundamental en una relación, y creo que en cualquier tipo de relación, pero más en las relaciones de pareja, ¿no? Que el 70%, y yo lo haría, pues que no es el 70%, sino lo más que se pueda, tiene que ser constructivo para bien y, y en pro de la felicidad de ambos, ¿no? O sea, que el 70% de la vida que se esté viviendo sea así. Para que una relación funcione y que entonces, cuando salga este 30%, en donde, híjole, ya me chocó que hiciste esto, híjole, no me gustó que tal, etcétera, pues sea lo menos posible, ¿no? Porque solo así, entonces hay una, hay una, eh, como una felicidad hay un bonus extra, ¿no? Que va a soportar estas otras cosas, que dices, ah, bueno, pues lo dejo pasar o no, ¿no? Y claro, bueno, evidentemente yo estaba muy chica en ese momento. Y, y he aprendido un chorro de cosas desde entonces, y, y sobre todo eso, a vivir que, a, a saber que la vida es hoy, que es, es aquí y ahora, y que todo el momento podemos elegir de nuevo, ¿no? Y, y yo en este momento elijo ser feliz, y en este momento elijo ser feliz, ¿no? Con Ricardo, y, y ojalá, pues, y más bien, y construir momentos de felicidad todo el tiempo, ¿no? Exacto. De lo posible. Ajá. Exacto. Y es bien bonito tener como ver, yo soy responsable de mi felicidad y, y la comparto. Y a veces este, este deseo de fondo que podemos tener, que, que, que con frecuencia tenemos de la relación para toda la vida, generalmente es un grito de la huella de abandono. Quiero a alguien que no se vaya nunca. Pero ese grito de la huella de abandono, pues es un grito desesperado que si no lo atiendo, entonces... Vivo con el miedo a perder la pareja, y vivo con el miedo a perder la pareja, y entonces uso herramientas, mecanismos de defensa del imaginario, del ego, para que no se vaya, y entonces pasan paradojas como los celos, y entonces tengo unos celos enormes, porque no quiero que, que, que, que perderla a ella, porque ella es mi felicidad, y entonces... Pero por los celos, la ataco, la agredo, la descalifico y entonces menos quiere estar conmigo. Y son las grandes paradojas de ese tipo de cosas. Y este, el otro día fue bien bonito porque este, saliste con una amiga y, y, y eran las 11 y no sabía nada de ti. ¿no? Y dije, ¿le escribo o no le escribo? No sé si escribirle es como mostrar... Como, como ha sido pandemia, pues no hemos salido mucho, entonces le escribo no le escribo, pero ¿cómo le escribo para que no sienta que es una onda como de control, sino pero sigue como de atención, eh, eh, pero que se sienta libre, ¿no? y entonces fue, hola mi amor, ¿cómo vas? ¿cómo, cómo estás? Y entonces ya, ya, ya me contestó, pero... Pero era desde ese lado de quiero pues, mostrar que, que sí me importa, que sé que son las 11 de la noche, que sé que no has venido y haz lo que quieras. Y tengo un absoluto respeto por tu libertad todo el tiempo y siempre. Y haz lo que quieras y llega la hora que quieras. Porque no soy tu papá y porque mm -hmm. yo no quiero no A alguien que me esté reportando. ¿no? Como decimos en sinología, ni rendir cuentas ni pedir explicaciones. Entonces, este, pues, es, es ese, ese tipo de cosas bien bonitas. donde yo estoy bien. Y si me dice, si llego a las 3 de la mañana, ah, bueno, nada más, si necesitas algo, dejo el teléfono prendido y, y, y pues, avísame, ¿no? Yo estoy bien. Ok, pues, creo que es hora de pasar al último punto, porque sí. el tiempo se pasa muy rápido aquí. Y es, ama y el amor crece. Sí, es bien <risa> bonito, porque no eres tú, soy yo. Entonces, el primero es, lo que eres es lo que das. El segundo es, eh, no te toca a ti darme bienestar, felicidad y amor, me toca a mí generarlo. Y este tercero es, ama y el amor crece. Ya que yo generé este amor, ya que yo generé esta bienestar, ya que yo generé esta felicidad, entonces, si lo comparto y en la en que yo lo comparto y comparto un, este amor genuino, pues entonces eso permite que crezca, eso permite que crezca. Claro, y aquí me, me parece pertinente compartirles también una frase de Curso de Milagros o algo que aprendí en Curso de Milagros que dice, si amas, el amor se extiende, ¿no? En, en lo espiritual, lo que tú das, se extiende. En lo material o en este plano, eh, lo que das, pues te empobrece, ¿no? Ya no lo tienes. Y aquí es bien importante elegir para qué quieres una pareja, porque creo que cada momento que vamos construyendo en nuestras vidas, no nada más de pareja, sino en todo nuestro entorno, es porque queremos ser felices. Y a veces, pues no elegimos en pro de la felicidad, ¿no? Elegimos en pro de, ah, parece que me conviene, ah, este, no sé, tiene algo que yo carezco y entonces, ¿no? Voy, a, voy, voy con esta persona porque, porque me puede dar lo que yo no tengo. Y entonces eh, hablaba aquí de unos niveles como profundidad en relación de la pareja. Es para qué quieres una pareja, ¿no? Me parece que eso es bien importante. Creo que buscamos una pareja sin saber para qué la queremos. Y a veces es nada más, pues para salir el fin de semana, ¿no? Para, salir a com para que me invite a comer, es más, para que yo no pague mis comidas, ¿no? Para que me invite a comer. Para que eso, me mantenga. Exacto, para que me mantenga, ¿no? En otros términos. A veces puede ser un plano más profundo y es, bueno, pues para construir una pareja una familia o para compartir la vida, como cada quien lo entienda. Y todavía en un grado más profundo, creo, eh, creo que es para crecer espiritualmente juntos, que fue la decisión que yo tomé, ¿no? Yo quería una pareja para crecer juntos en espíritu, que ha sido parte de mi camino a lo largo de estos últimos años. Entonces, pero, pero lo que queremos compartirles en este momento es eso, o sea, tomar una decisión de... ¿Para qué quiero una pareja? Porque si nada más es para salir los fines de semana, pues avísale, ¿no? O sea, y el otro... Que esté en el mismo canal. Exacto. Y el, y, el, y el otro a lo mejor dice, ah, pues sí está padre, yo también, ¿no? Yo tengo muchas cosas claro, que hacer, estoy muy ocupada con se mi vale. vida. Está increíble. Eh, o no, ¿no? O, pero no, pero, pero es más fácil preguntar, ¿eh? Eso también es recomendación para todos, ¿no? No nos hagamos ideas. Ah, es que porque... Eh, whatever, ya me presentó al hijo, pues entonces si sí quiere una pareja, una relación en serio ¿no? y a lo mejor no, si sí, nada más quiere conocer a personas, o a lo mejor nada más quiere una relación para el fin de semana, etcétera y creo que a partir de ahí pues también eliges, ¿no? llega alguien y tú decides, ah mira, pues con esta persona, sí puedo crecer espiritualmente o no ¿no? él lo que está buscando es una una, una compañía para pasársela bien para, ¿no? verse guapos, etcétera este, y pues cada quien, o sea, exacto Y está bien, o sea, eso también está bien no Cada quien tendrá su proceso y, y nada más Creo que tener una buena elección O sea, elegir primero para qué es Lo que va a ser, uh -huh. en este caso Hablando de parejas uh -huh. eh, Hace que cuando te encuentres con esa pareja Y estén en el mismo canal Pues puedan compartir esa parte Y no que uno quiera casarse y el otro Pues sí quiera salir corriendo, ¿no? Así es, Ajá. así es uh -huh. Y eso implica hacer un proceso donde tú aclares qué es lo que tú quieres. Y donde aclares. En semiología vemos, ¿no? Tú puedes tener vocación de soltería, de pareja o de familia. Y puedes estar en alguna de esas diferentes etapas. ¿Qué es lo que quieres? Es válido querer estar en soltería y, y salir con una persona de vez en cuando ligerito o con varias personas. Pero en la medida en que tú lo aclaras, pues entonces ya lo puedes comunicar y ser honesto. Y decir, bueno, pues lo que yo quiero es esto. Porque pues, sí, se, se, se, se, se tiene que basar... Eh, en la honestidad, en la comunicación, una relación para que para que realmente para que realmente funcione. Y Sara y Sara nos dice, pero primero tendrías que conocer a la persona. Claro. Y nos dice es un proceso, claro. Nosotros no estamos, o sea, nos conocimos hace año y medio. Déjenme decirles, o sea, no no fue así como de ah de la noche a la mañana nos llevamos increíble que quedarnos aquí. No, fue un proceso, por supuesto. Así es, ¿no? Yo me acuerdo muy bien, nos conocimos por Bumble en la pandemia. Y, y me acuerdo cuando ella me platicó, sí, yo estuve estudiando un curso de milagros, estuve un año e hice las 365 lecciones de un curso de milagros. Me acuerdo que ahí en ese momento fue así de, órale, o sea, una persona que se echa los 365 lecciones de un curso de milagros, que yo me las, también las había hecho y que, y que conozco lo que implica y la profundidad de lo que es, y dije, es una persona comprometida con su desarrollo espiritual y entonces me acuerdo de que fue como ah oh, mira ve así y, sí. y ella pasó de ser una chica que conocía a ser una chica comprometida con su desarrollo espiritual que me interesaba muchísimo conocer y ese y eso hace hace la diferencia hizo una de las grandes diferencias que después con el tiempo pues nos, que que nos fuimos conociendo y que fue un proceso entonces fui confirmando si sí, es lo que yo quiero pero tenemos que tener claro lo que queremos. Yo hice una lista de como 19 características de lo que yo quería en una pareja. Y entonces... cuéntale cu la leyenda? cuéntale la leyenda. Que iba palomeando. La... iba palomeando. <risa> y dije ah, mira, a ver, comprometida con su desarrollo espiritual. ¡Sas, no! Este, independiente económicamente. ¡Sas, no! Eh, independiente emocionalmente. SAS, y entonces, este, todo ese tipo de cosas. Pero pues tienes que saber qué es lo que quieres. Para que a la hora que... Pues, pues sepas distinguir, pues, pues, es como si le preguntas, oye, estoy, estoy buscando trabajo, ¿qué estás buscando? No sé, lo que sea de trabajo, no, bueno, pues entonces vas a conseguir lo que sea de trabajo, pero si sí, estoy buscando esto, esto, esto, esto y esto en una pareja, y lo tengo claro porque lo he reflexionado, porque lo he pensado, porque no he hecho drama por mis relaciones anteriores, sino que lo he pensado y he de cada relación sacado lecciones importantes, bueno, pues entonces ya sé Qué es lo que qué es lo que yo quiero. ¿no? Hay una frase que, que yo he escuchado muchas veces y que me parece fantástica, que es, tienes la pareja para la que te alcanza. Y me parece que eso pues, también habla de un, de un trabajo personal en todos los sentidos y en todos los aspectos, ¿no? Eh, pues sí, tenemos la pareja para la que nos alcanza. Pero sí, si nos alcanzó para algo más. Ay, para sí, bien. qué bueno, qué bueno, qué bueno, que ahorré mucho para que nos alcanzara. Ahora sí, pero qué bonito pero, esto. Pero no ahorraste, ¿no? Trabajaste en eso. Sí. Exacto, yo también. Sí, sí, sí exacto. Y, y, y entonces este, este último punto de cuando amas, el amor crece. Es bien bonito y bien importante, porque en términos del curso de huella Abandono, ¿no? encuentras no primero lo que eres, es lo que das. Si tú eres vacío, si tienes estos vacíos, estos conflictos, estas carencias, pues eso es lo que vas a dar. Número dos, ¿no? Este... No eres tú, soy yo, pues yo me toca a mí, me asumo la responsabilidad de mi amor, de mi felicidad, de mi tranquilidad y me la hago yo. Y después la comparto. Y entonces sí puedo compartir, porque ¿no? una, una vez que eh, cuando Jesús se sienta co a comer con las prostitutas y los cobradores de impuestos, le dicen, ¿cómo haces eso? ¿Cómo se te ocurre? Pues si son el, los cobradores de impuestos y las prostitutas. Jesús les dice, es que yo doy lo que traigo en mis bolsas. O sea, yo doy amor, porque eso es lo que traigo en mis bolsas. Entonces, ya que generaste actitudes amorosas, pacientes, comprensivas, contigo mismo, pues entonces lo puedes compartir con la pareja. Tío, es un proceso simultáneo, ¿no? Pero entonces lo puedes compartir con la pareja, y cuando compartes el amor, entonces crece. Hay mucho este juego luego en las relaciones de que no, no le voy a hablar, no le voy a decir que lo quiero, no me ha dicho desde cuándo, no me voy a acercar a buscar tener relaciones sexuales porque no lo ha hecho y entonces el en ambiente que también como decía Jesús no y al que menos tiene ese poco se le será quitado y al que más tiene eso se le multiplicará pero es en ese sentido no oye yo te quiero dar amor hoy estás de malas y hoy me estás gruñendo pues te doy amor porque lo estoy generando yo y porque lo puedo dar y ese amor crece en mí ¿Y qué efecto va a tener en la otra persona? Pues también va a decir, oye, oye, qué bonito, ¿no? Fue paciente, fue tranquilo, fue, eh, fue amoroso, pues entonces... Claro, yo... mientras no esté por encima de, ¿no? de darte respeto a ti mismo, ¿no? De, de admiración, etcétera, uh -huh, uh -huh. ¿no? Antes, oye, les, aquí quería compartir algo que, que dice Rosita Búho, que dice, no pidas o exijas lo que no estás dispuesto a dar. Y creo que eso es parte de cuando te vas conociendo a ti mismo... Y tú pones tus propios límites, ¿no? Es decir, eh, pues sí, no es que pidas, ¿no? El que, o sea, si, si tienes que pedir es porque no está. Pero entonces, dátelo a ti, dátelo, ¿no? Date respeto, date tiempo, ¿no? Creo que a veces eh, necesitamos tiempo para nosotros para llenarnos, ¿no? De lo que sea, de, de, de lo que nos gusta, de lo que nos apasione. Y no sabemos decirle al otro, oye... Espérame tantito, ¿no? O sea, dame esta hora, no me no me hables en esta hora, ¿no? Necesito una hora o dos o tres o un día o dos días para otra vez, ¿no? Estar conmigo, eh, leer un buen libro, ponerme a escribir, irme al cine, lo que sea que, que, te, que te alimente el alma para poder compartir una relación de, de calidad, Sí, por ejemplo, uh -huh. yo sé que, que Rocío con mayor frecuencia tiene deseo o necesidad de estar sola y de hacer cosas sola. y entonces le, le insisto mucho, oye, vente, Ay, vete. No, no, no, o sea, cuando tú quieras hacer algo, ¿no? Y en algún momento dices, oye, quiero estar solo un ratito, pues nos ponemos de acuerdo, yo me voy, tú te vas, este, cualquier cosa, ¿por qué? Porque comprendo, y, y desde este amor sé que tú si necesitas estar sola a veces, pues adelante uh -huh. y entonces yo me puedo ir y dar la vuelta o hacer cualquier otra cosa, si quiere ir al cine lo que, lo que sea que quiera hacer porque fíjate qué bonito, qué es el amor si no es estar interesado y desear el bienestar de, el otro. De, del otro uh -huh. ¿No? qué uh -huh. es el amor, el amor no es exigirle al otro el, porque el amor son dos cosas es ser amado o amar pero lo que más es el amor es esta emoción desde el cual tú das porque deseas el bienestar de la, de la otra persona, y entonces si la otra persona necesita algo que no me conviene a mí, pero lo necesita y lo desea y le sirve, pues adelante. Claro, y no adelante. te está haciendo daño, y no. no te está pasando por encima de ti, y no te está agrediendo, solo esa persona, que es otro ser humano, necesita algo distinto a ti en ese momento, ¿no? Así es, así es. Y si ya hiciste lo anterior y tú ya generaste tu tranquilidad y tu paz, ¿no? Estás en el camino de generarla, pues entonces, bueno, tal vez no te encante que ese día se vaya al cine sola a ver esa película que tú querías ver también, pero, ok, pues yo me ocupo de mí, me encargo de mí y entonces hago lo que yo, que, lo que, lo que yo quiero hacer. Bueno, y todo esto justo ahora para compartirles que no eres tú, soy yo, siempre, ¿no? No es el otro, no es su humor, no es su pasado, ni cómo te va a pegar a ti, ¿no? Esta, eh, reactivamente como una relación o que haya tenido antes, ¿no? Sino tu propia historia, ¿no? Tus propias carencias o todo lo que has llenado contigo, tus propias herramientas o no que tengas, ¿no? Entonces hay que estar... Eh, pues creciendo, llenándonos a nosotros mismos de lo que somos y para ser las personas que queremos ser, porque en esa medida vamos a ser, pues vamos a compartir lo que somos, ¿no? Y como decíamos aquí, lo que eres es lo que das. ¿no? Número uno. La felicidad no se trata del otro, sino de mí. Número dos. Ama y el amor crece. Esos Número son tres. nuestros tres, tres puntos de ¿no, es, no eres tú, soy yo. Así es. Y por último te invitamos a que elijas de nuevo y a que elijas tu paz en esta serie de programas que estamos haciendo este año que es, es el tema fundamental elige de nuevo, que de hecho como he comentado es una frase de Curso de Milagros que dice, siempre puedes elegir de nuevo siempre puedes elegir de nuevo, en tu pareja también, si tienes pareja elige de nuevo, elige fíjate ¿qué, qué expectativas tienes este 14 de febrero a veces tenemos expectativas a ver si por fin me compras flores pues, ve y cómpratelas tú elige de nuevo, regálale tú flores a él, ay, pero la mujer cómo le va a regalar flores al hombre, pues también sentimos bonito cuando nos regalan flores, en serio, <risa> entonces, pues claro, elige de nuevo. o regálate una bonita palabra, ¿no?, de afecto, de amor, este, o sea, no nomás a los amigos, a ti, ¿no?, date un regalo significativo, hace cuánto que no tienes para ti un taller de crecimiento personal o un paseo en el bosque, o, Hace cuánto que no te escuchas, que no conectas con tu verdadero ser, ¿no? Que no te vas al cine porque al esposo no le gusta el cine, ¿no? O te vas a comer a un lugar este, diferente porque para ti eso es placer. Pues encuentra tus propios placeres y luego pues los puedes compartir. Así es, así es. Entonces vamos a leer algunos comentarios, pero me gustaría invitarte a que nos hagas preguntas sobre pareja. ¿Qué preguntas tienes sobre pareja? Porque estoy viendo, a ver si la comienzo de que hagamos la segunda parte la siguiente semana. Y, y me encantaría que nos compartieras sus preguntas. Hay muchos. El tema de pareja es muy complejo. El tema del amor es fascinante. Y, hay, y me gustaría escuchar tus preguntas. Y a ver si ¿Qué? quieren un segundo. Un, Ay, ah, sí, díganos. Si no, ya aquí nos callamos. Ya, aquí muere. Aquí este, eh, sí, sí, sí. Entonces, si lo quieren manden las preguntas y podemos armar algo bien bonito, además de ahorita que nos podemos quedar algunos momentitos para, para leer comentarios y para contestar ahorita las preguntas que vayan surgiendo. Porque, bueno, finalmente no solo es un tema de, de, de moda y de consumismo, el mes de febrero, el mes del amor y de la amistad, es también que en nuestros pensamientos están en eso, energéticamente estamos en eso, y entonces surgen temas al respecto. ¿no? Y, eso es, y eso es algo que les queremos compartir un poco de, de nuestra experiencia eh, profesional y, eh, y, y personal en cuanto al tema de las parejas y lo, que nos, y lo que nos ha funcionado, que es parte de lo que estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo, eh, pero queremos escucharte, queremos escuchar. Ya dijeron Entonces, que sí quieren una segunda parte, muy bien. Ah, mira, perfecto. Fiorella, ah, florecilla ah, querida, un abrazo. Qué bueno que quieres una segunda parte. Ya te he visto que has comentado mucho. Ahorita regresamos a tus comentarios. Moni, besos grandotes. Por supuesto que me encantaría verlos otra vez. Muy bien, pues ya, ya vamos dos, dos cero. Yesenia, yes, saludos. Sí, segunda parte, ¿eh? muy bien, muy bien, ya, ya van tres votos a favor. Okay. Mándenos sus preguntas. Nos dicen por aquí que le han puesto a pensar mucho sobre su pareja. Muy bien, pues ahí es la primera, esa es la primera parte, ponerte a pensar ¿no? Así qué es. es lo que quieres. Y qué es lo que, y, y yo creo que parte también no es, no se trata, digo, luego es como, ah, esto no funciona, bye, ¿no? Eh, algo que a mí me enseñaron es justo en no se trata el otro, no es, no es la otra pareja, es que si cambias 20 veces de pareja, no va a ser nunca la pareja, la otra, el otro, ¿no? Eres tú, porque es tu proceso. Y los otros, sea si el mismo, o sean muchos, pues es tu proceso. ¿no? Sí, si sí, no es como dicen, es este... Mismo infierno, diferente diablo. Ándale. No, mismo infierno, diferente diablo. Entonces, ay, no sé qué me pasa, pero... Ay, me encuentro puras personas conflictivas, o puras personas celosas, o puras personas alcohólicas. Bueno, pues, ¿qué está pasando dentro de ti? que lo que tú estás atrayendo y permitiendo eso, me acuerdo que hubo un tiempo que yo le decía mucho a, a las consultantes mujeres, no sé qué pasa que que este, que es que atraigo puro patán le decía, el problema no es que lo atraigas, el problema es que lo dejes estar allí, pues qué mm -hmm. haces ahí si ya te diste cuenta que es un patán, pues qué haces allí, dale las gracias como dice Ariana Grande thank you next. Mm -hmm. entonces nos dice facebook user Claro, me encantaría una segunda parte, buenísimo. El odia, Sí, claro, otra, otra, me encanta. Oye, Delia. Se unieron apenas. Eh, ahí va, vas a dejar ahí tu programa. Ver, bueno, esto se sí, queda grabado. Sí, esto se ¿no? queda grabado, lo subimos a YouTube, vamos a hacerle la edición del principio de las cositas. Se queda en Instagram, se queda en, en Facebook y lo subimos a mi canal de YouTube, Ricardo de Lerrán. Y, y, y ahí vamos a hacer pulir también el audio para que los, si había algunos ecos uh -huh, se, uh -huh. se quiten. Uh -huh. Se quiten. Sí, sí, sí. Entonces, Delia, sí, segunda parte. Infinita, Julie. Me encantaría seguro escuchándolos a los dos. Ella aparte de bella, encantadora, con mucha energía. Sí, sí, lo es. Muchas gracias. Sí es. Oh, me consta, gracias, me gracias. consta. Felicidades los dos, muchas. Muchas partes, no dos más temas. <risa> Muchas partes. Es bueno desde el punto de una mujer el mismo tema. Sí, está padre, sí, está padre. Y la verdad, sí, no me acuerdo si lo comenté hace rato. Arriba pero, las mujeres, como dice. Arriba Roda. las mujeres. <risa> y que no, no me acuerdo si lo dije al principio, pero hace eh, rato estaba pensando que, bueno, no sé, esta es la mejor relación que he tenido en mi vida. Pero me di cuenta que es porque yo hoy soy la mejor versión que he tenido de mí en mi vida. Y solo esta versión ha sido capaz de crear esta relación. Y mm -hmm. conforme seguimos creciendo los dos, que es bien padre porque los dos seguimos creciendo, pues en esa medida yo puedo seguir dando lo mejor de mí en la, en la relación. Mm -hmm. ¿no? Y ese es el compromiso. Y durante, pues, durante el tiempo que queramos. Así es. Así, durante Así es. el tiempo que queramos. ¿no? Gina nos dice, hola Richie, hola Gina. Es gusto saludarte. Sí, por favor, que haya otra sesión. Fantástico. Fantástico. Pues tenemos saludos. Me voy a regresar un poco al principio. Manden sus preguntas. Manden sus preguntas. Manden sus preguntas, por favor. Eh, saludos a sí, uh, que es Wendy. Saludos a infinita Julie. Saludos a Rosario. Saludos a Yesenia. Saludos a Angie. Qué gusto pude conectarme. Qué bueno. Saludos a Silvia. Saludos a Chedi, un gusto escucharlos y aprender de ambos, fantástico. Blanca, Alicia, Yesenia, eh, Moni, muchas felicidades a los dos, están muy guapos y puedo sentir que hay mucho amor entre los dos. Ay, mm -hmm. gracias. Y como tú nos conoces a nivel personal, sabes que sí, sabes que sí, te consta. Moni es mi mamá y nos conoce bien. <ríe> Fiorella, querida, qué gusto verte conectada I love you, Richo, I love you Florecilla, querida Preséntala, ah, sí, ya la presenté hace rato Viva el amor, Ay, ya están entusiasta. Hola, Rocío, qué gusto <ríe> Rosa María, saludos Chedi, vivir en la abundancia del amor en lugar de vivir en la carencia ¿no? Sí, que es el tema fundamental que vemos en Huella de Abandono Cómo te sientes tú, te sientes como carencia y entonces quieres que el otro te llene tus vacíos, ¿no? Pues repiénsate, repiénsate en abundancia. Sí. Uh -huh. Muy bien, nuestra pregunta es ser toda la vida. Moni nos dice, me doy cuenta que en mi relación doy amor, atención, tranquilidad, apoyo. Qué bonito, qué bonito, porque además, cuando tú das amor, tú te beneficias de ese amor que estás dando, estás haciéndolo crecer. Cuando tú das tranquilidad, te beneficias de esa tranquilidad. Entonces, fantástico el odio, a lo mejor es la distancia crítica para no engancharte, exacto sí, pero esa distancia crítica te digo, o sea, creo que, creo que es bien importante aclarar que puede ser mental ¿no? que esta, esta, estas nuevas prácticas que ya se están poniendo de moda afortunadamente ¿no? de meditar, de conectar contigo entonces a veces la distancia pues no tiene que ser física tampoco ¿no? sino como justo decir a ver, ahorita me hago un lado ¿no? puede ser mentalmente o físicamente estando en la misma casa incluso y decir bueno yo qué necesito no el otro está así y ese es su tema yo qué necesito cómo le hago ¿No? y aprender también que este que tienes al lado no en algún momento de la vida puede ser tu mamá tu papá tus hermanos y luego tu pareja que está con la que, que estás en ese momento pues son nuestros mejores maestros indudablemente así es ellos tampoco están para hacernos felices están para, para hacernos crecer muy bien, sí, la distancia crítica, que es psicológica, que es no engancharme, no engancharme, ella es la que está enojada, ah, pues ella es la que está enojada, yo soy el que estoy enojado, pues yo soy el que estoy enojado, y lidio uh -huh. con eso. Muy bien, Sara, muchas felicidades, se ven lindos juntos uh -huh. y gracias por los tips. Así es, gracias Sara, Rosa María nos manda florecillas, eh, Vicky, saludos Vicky, un abrazo enorme, qué bonita pareja, qué padre tema gracias, gracias Sa y Ceci, saludos y felicidades por ser una pareja que inspire mm, muchas gracias mi querida Ceci para eso mismo era este programa sí, parte de lo que de lo que sentíamos es decir, es tan bonito tener una pareja así de que, que, que queremos que, que la gente sepa, y que la gente sepa cómo lo estamos haciendo, o sea, que sí se puede tener una buena pareja, yo, yo mismo me acuerdo preguntarle a una terapeuta que tenía, oye y, y, y se puede vivir una pareja sin conflicto. Sí, porque, real, sí, sí, es o solo pasa en las sí películas. Es real, yo me, <risas> y eso es porque una, sí, duran dos horas. Una, una idea ingenua, ¿no? Y entonces, uh -huh. el poder decir, sí se puede, no es que sea perfecta y todo es bonito y siempre nos hablamos bonito. No, es de que es una gran pareja, bien bonita, la disfrutamos enormemente, nos queremos mucho, nos damos mucho y trabajamos nuestros temas. Y cuando tenemos temas. Los hablamos y les decimos, oye, a ver esto, ¿cómo lo hacemos? Esto está complicado, ¿no? Ya después les platicaremos algunos temas más específicos más. que hayamos tenido. Pero realmente poder platicarlos y poder compartir algo de esto que nos ha servido a nosotros, que en serio ha sido la culminación de 25 años de reflexiones, de herramientas, de aprendizajes en pareja, que gracias a eso soy quien soy yo. Y gracias a eso lo que puedo aportar en una pareja es, es, es, es algo bien bonito mm -hmm. Tú también. Y al revés y al revés Lo mismo para el revés, y al revés, el para el revés. <ríe> Exacto Pues exacto. muchísimas gracias, compartan este video A gente que le pueda servir A gente que, que está abierta, que esté interesada Y mándanos sus preguntas En Ricardo del herrar me encuentran En Facebook, Instagram, Youtube Y... Rocío Vázquez, en, en Rocío Vázquez Actriz En Instagram Y lo mismo, ahí <ríe> Fantástico. Pues muchísimas gracias. Ay. Ha sido un honor tenerte aquí, por aquí de invitada. Gracias a ti. Gracias. Gracias a ti. gracias a ti por escuchar, gracias a ti por darte este acto de amor, de escuchar, de reflexionar y nos vemos en el siguiente mm. programa. Muchas Ay, gracias. Gracias a los que se conectaron. Adiós.